Hola, soy tu menstruación. ¿Cómo? Soy tu menstruación. Te toca. Creo que ha habido un error aquí. ¿No has equivocado de programa? No, seguro. Te toca. Ha ¿Pero? llegado el día. Tu menstrua, monstru, menstruación. Oye, yo tengo ya treinta y pico, ¿eh? ¿Y? ¿Y ¿Cómo que, que la menstruación te viene antes? Te toca. ¿A mí me han pagado para venir? ¿Quién te ha pagado? Y los enanos grises. En los glaciers. Tío Toto, un momento. Sí, de jardín, de jardín. Como que de jardín. Pero, pero escucha un momento, que no puede ser esto. Te toca. Tengo barba, no ves que tengo barba. Pero que eso da igual. Tengo pelo en el pecho también. Que no importa. Soy tu menstruación y punto pelota. Te toca. Pero, oye, que soy un tío. Eso da igual, nadie no es perfecto. Creo que te voy a hacer unas preguntitas, preguntitas así. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabrías? No lo sabrías. ¿Cuánto pesas? Varía en función de cada planeta. ¿Cuál es el sentido de la vida en el universo? 42. ¿3 por cuatro. Cuatro por cuatro, bueno, más más. ¿Garganta profunda Golden shower? Mm, escúbido. Si la piscina es de onda, el mar es de Toyota, ¿no? No entiendo de fútbol. Tú no serás amigo de Antonio Delate, ¿no? ¿Delate? El Guyate. Capullo. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? La robó Occidente. Oh, muy agudo. Ríase la gente. Resumen de la Tercera Guerra Mundial. Eh... Oh, ¿Cómo puedes saber cuántas vidas le quedan a un gato? Pues matándolo siete veces, como mucho. Gato. Mira, tengo una estampita a ti. ¿Cómo se te queda el, el venado, hermano? Mira. Vale, ya está. Espera que sigo, sí, ¿no? ¿eh? Sí, claro, eh, ¿qué prefieres? ¿A Bruce Banner o a Peter Parker? Prefiero a la nocilla. ¿Qué prefieres? ¿Los e -works o las pistolitas de Predator? Tío Toto. Pitufos maquineros. Capullo. ¿Calacas son rosadas o las madres amonatados? No te lo he dicho, pero yo soy tu padre. ¿Crees que era necesario que Rocky Balboa volviera de viejo? No. Capullo. Tío Toto. sin más dilatación de este consultorio es tu momento. Disfrútalo. Como mi momento? ¿Es tu momento? Pero, ¿cómo? Hostia. Eh... Joder, me podías haber avisado que era en serio, ¿no? Este es un momento glorioso. Damos por acabado el programa y que alguien traiga una fregona. Sin sí, más. Te toca. Tío Toto. Capullo. Es más, más, aparte, tío, esto, pasarlo bien... Te... Joder. ¿Es verdad que cuando el periodo te rasga estás cachondo, cachonda. No, pero pues sí. Aún no me ha venido cómo voy a saber de eso. Capullo. Era la segunda... Por dar por culo lo he cambiado a la tercera. No Qué sé cabrón. si te mola. Me da igual. Es lo que hay. No, tío. Sí. Aquí no. se queda así. Esa y aparte bueno. tiene gracia al gang. Esto no me lo quitas. Cabrón. Pero, espera, espera. Sigue. Tío tot. Capullo.